¿Por qué es importante la bancarización? Veamos nuestro mapa conceptual. Bancarización. ¿Cuál es la justificación de la bancarización? ¿Qué es la bancarización? La bancarización es un proceso mediante el cual todas las operaciones se canalizan a través de los medios del sistema financiero. Si yo quería comprarme un carro, vamos a ponernos como fecha en el año 2013, 2014. Yo podía comprar todo el auto en efectivo sin ningún tipo de problema. Hoy en día eso ya no es posible. ¿Por qué? Por efectos de la bancarización. La bancarización es un proceso sano mediante el cual, de manera paulatina, todos los integrantes de una economía en de un determinado país ingresan al sistema financiero a través de cualquiera de sus medios. ¿Por qué es importante la bancarización? ¿Cuál es la justificación de la bancarización? El efectivo causa ineficiencia. Lentitud en el proceso. Los cajeros tienen que contar el dinero, se demoran, se pueden equivocar además en hacer el recuento. Y sobre todo, facilita la evasión tributaria. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué significa evadir mis tributos? Claro pues, si yo soy una empresa que solamente me dedico a cobrar en efectivo, es muy probable que la SUNAT no se entere cuánto vendo. Pero si soy una empresa que utiliza otros medios de pago, no solamente el efectivo, sino cheques, transferencias, depósitos o uso de tarjetas plásticas, como débito o crédito, entonces sí existe un registro de mis ventas. Y así ya no podría evadir los impuestos de la SUNAT. ¿Sí? El Estado además puede fiscalizar el tema del lavado de activos. No es posible que exista una donación de un millón de soles para alguien. La ley no lo permite. Si esta donación es en efectivo, no se puede realizar. Esta donación tiene que ser a través de un medio financiero, transferencia, depósito. ¿Cómo el Estado se va a enterar que existe una donación de un millón de soles en efectivo? La única forma es a través de la bancarización. Por eso que el, el Estado exige que este tipo de transacciones se realicen a través del sistema financiero. El efectivo tiene altos riesgos también, como puedes estar por la calle, te pueden asaltar, te pueden robar o simplemente puedes recibir billetes falsos. Esto y otros aspectos justifican a la bancarización. Y además recordemos que la bancarización es directamente proporcional al desarrollo del sistema financiero. Mientras exista mayor bancarización en un país, quiere decir que los sistemas financieros están más desarrollados en ese país. ¿Cuáles son las operaciones sujetas a la bancarización? Tenemos las operaciones de compra y venta de inmuebles de vehículos. Además, si quiero comprar o vender acciones o mis participaciones en una persona jurídica determinada, tendría que ser también a través de sistemas financieros, medios de pago del sistema financiero. Ahora, la ley 3730, que es la ley de bancarización, precisamente del mes de febrero del año 2018, me especifica que todas las compras de vehículos que superen los 12.450 soles, Necesariamente tienen que hacerse a través de un medio de pago del sistema financiero. Llámese cheque, transferencia o depósito. Ya no puedo comprarme mi cargo de 12.450 con dinero en efectivo.